Buen día. Buenos bon días, señor. Qué Ahí eh, va. Eh, oh. Le estaba escuchando la, la marsellesa que usted se eh, hablaba de los franceses. Sí. ¿no? Para mí Francia es síntoma de Bixio Bartó. Caramba. Mira, mira la hora, si Me cruzo la, la esquina, ¿no? O sea, sí. Eh, Charles Napu. Qué lindo. ¿no? Jean Gabin. Alain Delon. Edith Piaf. Jean Paul Belmont. Jean Paul Belmont. Miren Mathieu. Ese cine maravilloso que hicieron en esa época, ¿no? ¿Se recuerda? Eh, vamos a decir que ahora usted me, es más joven que me, yo. Me, me, me contaba a mi, mi abuelito. Sí, ahora vamos a que es más sí, joven, ¿no? Que creo que era compañera de curso suya, no, mi abuela. No, estuvimos en Kinders. Mentira, porque Kinders ese rato no había. Cuando usted fue a la escuela <risa> tampoco había Kinders, ¿se recuerda? Eh, no, ya había kinder. No, ¿cómo no había que no? Kinder. Oh, no Usted de repente agarró la última parte de la educación media cuando la partieron de la, cuando era de primero a sexto, ¿no? Y ya se transformó en intermedio en no. toda esa vaina, ¿no? Que nos descontroló a todos. No, no, no. La verdad que no. Usted yo no. soy, yo soy de otra generación. Ya sea, muy... Incluido con chip, viene usted. Eh, casi, casi. Porque sí, yo soy un año siglo, después. Yo soy de mitad del siglo pasado para que tenga usted una idea. Claro. Eso explica todo. La capacidad, por supuesto. Que no, tira, sin, tira, sin tira, duda. No. no, sin duda, sin duda. El que sí es, un, es un fenómeno, sí. un creativo, sí. es el amigo Crespo. Ayer presentó su informe económico, hizo un espectáculo, un show, como apilando, ¿no? Archivadores, eh, de y todo. ahí están todos, ahí, imagínense, eh, apilando. Eh, y, dicen que, y se contrató un abogado que dice que es Ojito Celeste, porque él también creo que es Ojito Celeste. ¿Qué quiere decir Ojito Celeste? Que ojito es de la, de la otra esquina, pues. Ojito Celeste, Celeste, dícese de aquella enseña que utilizan los otros para invadir campos de juego. Ajá. Una polera. Oiga, todo Mire eso. Usted. Todo eso. Pero Juan Hay con... hasta informe del 22, cuando el informe era el 21. Además, un informe que no correspondía, ¿no? Pero, Juan, con tantos archivadores, ¿cómo puedes sí. dudar, hermano? Yo, yo, o sea, con... ya lo tuyo es un exceso. Mira, tal cantidad de archivadores. ¿Sabes? Ahí está toda la verdad, ¿o no? A ver, mira, cuando eh, sí. mi compañero le fue a dar una vuelta a Remi Conde, esto fue lo que pasó. Porque habían tantos allí que, bueno, le fue a dar una vuelta. A ver. A ver, pinche. Bueno, amigos del Deportivo, vamos a revisar carpeta por carpeta. Cuando se carpetas vacías, no. aquí está toda la documentación. Todo. Debidamente notariado. Aquí están las, las facturas, todo lo que corresponde a cada carpeta. Documentación de respaldo. ¿Cómo ustedes podrán advertir? Todas las carpetas están llenas. Y si son también las carpetas del las carpetas, todas están llenas. Sí, solo que no pueden ser información a la documentación. Sí, no, no, no. Claro, no, no, no puedo sacar, solo puedo ver, no puedo sacar. Sí, está bien aquí Juan Carlos, la está. Señorita, pero el presidente me dio permiso, mira, al Deportivo, de que puedo sacar y ver. Le podemos ahorita, le pediremos ahorita. Pero, o sea, no puedo ver le podemos mostrar, pero no sacar fotografía. Ah, ya, ¿me podría mostrar esta en específico? Esperemos un ratito, por favor, vamos a acomodar las cosas. Claro. Porque el presidente nos dijo que, que podemos ver y observar uno por uno. Luego viene la, la señorita Smelka ¿verdad? Claro, no, no, pero es que me dio, me dio el permiso para poder ver. Solo estoy viendo. Sí, pero no, que no, que no. Es dos. Ya, vámonos por favor, señores. Ya acabó la la... ¿Cómo se llamó? La, verific la, visa, la, la verificación, bueno, el presidente no, no, nos dio el permiso no, no para puedes, ver... No, no puedes, están los contadores, y hizo papeles delicados, papá. Ya, gracias. O sea, el permiso solo era de, de ahí por ahí nomás, la Verbal. ¿Has visto para con él? Verbal, ¿Has no ojeado con verbil. él sí o no? Ok, eso es lo que ha pasado. Era una, pero bueno, está bien. ¿Eres contador? No, ¿verdad? Vale. ¿Eres abogado? Tampoco, ¿verdad? Periodista. Ya, muy pues, bien. Usted Bien. O sea, ya hermano, o sea, tú eres qué, economista, eres abogado, o sea, cada ya. tipo de estos que te saca, ¿no? A Remy ya tiene experiencia, ya lo... Ya lo he uno más chico que ahora es secretario, ¡pum!, le puso uno por abajo un día. Son así, o sea, si usted no pregunta, lo que ellos quieren que ellos pregunten, pues claro, estamos complicados. Ahora yo pregunto lo siguiente. Eh... Esa es la forma de hacer un informe de auditoría, de, de, de brindar un informe económico. Es, es, es no, una no, conferencia de prensa. Creo que no, el No, no corresponde. Creo que dice otra cosa el estatuto. O sea, hay, el estatuto dice que hay que presentarlo en una asamblea. Y el señor equivoca el camino. Seguramente presenta, van a, va a hacerlo en la asamblea del sábado, pues o no. Supuestamente, ¿llevará dice los archivos? que no tiene validez. Ah, ¿no va a ir a la asamblea el señor presidente. No, va Crespo? Ir, no va a ir. El tipo se quiere quedar a toda, a toda costa en el club. A pesar de que, mire lo que decía cuando él se hacía cargo del club, porque le preguntaron. ¿dónde ¿Cuándo está la fue plata? ¿Cuándo fue? Hace una 16 meses más o menos. Hace 16 meses. A ver, dale. Recordemos. El día en que asumo la, la presidencia, el 21 de febrero, el, el, perdón, el 11 de febrero, el 12, empiezo a trabajar y la institución estaba en cuenta cero, cero. A ver, cero. Y resulta que Estrones tenía una Copa Libertadores de América, se va a la viuda de Salina y le deja 3 millones. Pero que no eran 3 millones, porque había una plata de 500 mil dólares que el finado les había entregado a los directivos del club, ¿te acordás los cheques que iban no y venían sí, sí, y sí, nunca sí. se supo Así por qué a cuenta de qué eran? Correcto. Bueno, esos eran 500 mil dólares en cheques. O sea, en Cites, Crespo que habrías recibido dos millones y medio? Claro, porque los otros 500, esa plata que supuestamente salió de la Federación, la familia Selena la pagó, ¿para qué? Para tener el buen nombre eh, que siguió del finado. Entonces, esto, miremos el informe. Esta plaquita te hemos hecho para que tú mires. A ¿ya? ver, vamos por a ver. Por favor, esta es la plata. Ronald Crespo Díaz el 21, cuando él se hace cargo, la señora le deja 3 millones de dólares, menos 500, ¿no? Eh, el baño 22, ya, tenemos 500 mil dólares, el primer partido de la Libertadores, el 22, 600 mil dólares, el segundo, ya la fase 3, 3 millones de dólares, y después agarró una Libertadores. Eso supone 7 millones 600 mil dólares. Menos los 600 son 7 millones. A esos 7 millones hay que agregarle, cuatrocientos de dos años de derechos de televisión. O sea, tienes 8 y millones y pico. ¿ya? Y aparte hay plata de aquí, recaudaciones, o sea, llegamos a los 10 millones. Que un mismo directivo dijo que Crespo tenía que rendir cuentas sobre los 10. Por supuesto que él dice que no ha recibido los 10 millones de dólares. Correcto. Lo que él dice es que recibió cero cuando se Y eso es falso. Porque ahí, tú ya mencionaste, sí. eran dos millones y medio, cuando menos, sí. ¿no? Cuando Según... La familia Salinas va a salir hoy a hablar del tema. La señora Inés, me imagino. O sea, la señora Inés va a salir del tema porque le dejó plata. claro La peor eh, decisión ella fue mandarse a mudar del club, ¿no? Ahora, Correcto. Correcto. dejárselo Ahora... a un tipo que ni siquiera tenía CDP, porque ella se lo había regalado al CDP. Por eso incumple la norma. El CDP es un certificado de aportación, Ajá. que tú eres socio de, de, de Achumani, Ah, de H. Humani. De H. Humani. Correcto, del complejo. Del complejo. Entonces, ahí tú estás habilitado para participar. Para participar, participar en, la, Entonces, en la asamblea. ¿Hay asamblea o no hay asamblea? ¿Qué? Ah, hay asamblea el domingo. ¿Se mantiene? Se mantiene a las cuatro. ¿El domingo? De tarde. A las 4 de la tarde. ¿Domingo a las 4 en Don Bosco también el está Don confirmado Bosco. eso? Sí, confirmado, porque al complejo no dejan entrar. Y para... Han puesto policías. ¿no? Ya, de acuerdo, yo vi algunos programas anoche ¿no? y veía cómo decían que esa, esa convocatoria, esa asamblea sí. que se estaría esta, se estaría llamando, no de ninguna manera se encuadra en los, en, en los reglamentos, en, en los procedimientos que establece el estatuto del Club Strongest, verdad sí. que se, no se estaría cumpliendo prácticamente nada de aquello, por tanto es una asamblea que no va a tener ninguna validez. De 11 eh... elegidos, 8 han firmado la convocatoria. O sea, usted hablaba recién del, del muñeco ese de los sí. Estados Unidos, el sí. tema de los golpes de Estado. Sí. Eh, cuesta organizarlo, ¿no? Hay que poner gente que diga, no, eh, esto de es acuerdo. así para, para permanecer en el cargo. Correcto. Este tema le va a gustar. Miren lo que dice Sago, que vive quejándose. Este es peor que la mujer en casa. Se queja todo el día. <risa> Espera, nada le gusta. Porque un jugador para jugar fútbol necesita una buena cancha y un balón. Es para esto. Es fútbol, no es rugby que mete un pelotazo ahí y sale corriendo atrás del balón, no es fútbol americano. Así que todos tienen que arreglar las canchas aquí para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas se sientan bien viendo un partido. Porque como hemos jugado ahí a Tomayapo, yo creo que los hinchas salieron de ahí aburridos con todo lo que pasó en la cancha, porque en la cancha no se podía jugar fútbol. Y para jugar fútbol se necesita una buena cancha, sea acá en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Italia, en España. Basta que cuiden de las canchas y que las arreglen antes del, del campeonato. Esto sería importante. Para jugar fútbol necesita la cancha y un balón. Y basta, solo esto. Y la cancha tiene que estar en perfectas condiciones para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas van al estadio y disfruten de un buen partido. Porque ahí sí podemos cobrar algo, se puede cobrar un, una entrada un poco más más costosa, se puede hacer algo un poco más diferente, porque si continuamos así, es difícil jugar a fútbol en ciertas canchas aquí en Bolivia. ¿Qué, ¿Qué parece? Yo estoy con Sago, perdón. Yo no estoy con Sago Yo totalmente a muerte Pero Gonzalo. por qué está con Sago yo, yo sabe por qué El problema estructural del fútbol boliviano Si somos buenos o malos No pasa por tener una cancha En condiciones decentes Es más Pero no es eso lo que dice Sago No, no, Sal. no él, él dice que tenemos que tener canchas de fútbol no? Pero disculpe. No pero es un problema de los clubes ¿Por qué Bolívar no tiene un pinche estadio Con una cancha como ellos quieren? ¿Eh? Tiene uno en Ananta Pero queda un poco ¿Pero colegio, qué? Digamos. ¿Pero de dónde? Sí, bien, no Tres canchas tienen Ananta No tienen estadio Está bien, eh, ¿Por está qué bien. tembladerán y si ellos ¿no? dicen que van a hacer un estadio? Espero que no me muera y el estadio lo vea terminado. Entonces, yo digo que las canchas no están bien en el país cuando yo por lo menos puedo poner una de ejemplo. ¿Qué tiene Bolívar? Nada. Pero eso no te, no te inhibe de hacer un diagnóstico. Lo que no, haces no, hago hay, es un diagnóstico. No, no, dice. no, pero aquí hay un ¿no tema? están bien las canchas. ¿Y el fútbol boliviano? ¿Están bien las canchas, Juan? ¿Ah? ¿Están bien las canchas? Siempre sí, han estado así. Pero no, no es la pregunta si siempre estuvieron. Pero no, no es, va a modificar las el can... hecho no, de pues. que la cancha esté en mejor estado o no, no lo va a modificar, griego, porque aquí me, el fútbol boliviano es, es un problema de estructura. Estás las, no, y no me estás gambeteando no me lo estás los, los campos no, deportivos no, no, dependen que... de las gobernaciones. Ese es otro las tema. gobernaciones son las encargadas te de estás manejar. Viendo, te está por otro el, lado. Los tres estadios andan bien. Hermano, te pregunto ¿Sí? lo siguiente, dime. ¿Están bien las canchas? Independientemente de si siempre o no. Sirven. ¿Están bien las canchas? ¿Sirven? No, no es sirven o no sirven. La Entonces Bolívar es, debió haberle bien. ganado a Universidad no, Católica en la, en la Copa Libertadores, porque la cancha que jugó en Ecuador estaba bárbara. ¿Puedes Aquí responderme, jugó en Chile? Juan? ¿Puedes ¿sí? responderme a la pregunta? Dígame. Si fuera juez yo le diría, por favor, a ver... Oficial, venga acá, póngalo en no, orden a No, no, si este usted fuera juez, de repente si yo no puedo escuché, responder, tendría un buen abogado que hablaría por no mí. No puedes responder, no te estoy diciendo que no, pero responde lo que te pregunto. Dígame, ¿Están bien las canchas? No sé, yo no soy yo no soy técnico ni ingeniero para definir si la cancha está bien o está mal. Eres, yo desde arriba la parte visual Eres, veo eres bien. Houdini, ¿sabes quién es Houdini? El primo hermano el que de... se hacía pepa cada vez de las cajas y de los cajones y de las cadenas, el que escapaba. No, yo no escapo, yo estoy diciendo la verdad. Para pero, mí el problema del fútbol no es una pinche cancha, si está bien o no. ¿Pero acaso dijo eso Sago? ¿Eso ha dicho? No, Sago dijo, no pueden tener estas canchas en tan mal estado. No dijo que ese es el gran mal, ese es el gran problema. No se puede, pues, tener. ¿Qué tal si tuviéramos lindas canchas, buenos jugadores? Es que, es que, que una pelota, de, lo lo que pasa es que usted no lo, Hay que tener no lo acompaña señor ¿Lo Hay que Yo tener... lo acompaño todos los días porque todos los días lo veo. Cuando pierde, le echa la culpa a la cancha. ¿Eh? Cuando pierde, le echa la culpa al calor. Cuando pierde, le echa la culpa a esto. ¿Y cuando sale, ¿Sale campeón? ¿Ah? Y cuando sale campeón. Y que le agradezca a Dios porque el partido se lo regalaron con Oriente. Oriente lo tuvo apretado. Le, le robaron un, un, un penal y un gol. ¿A quién? ¿A, a quién? ¿A el ¿Poderoso Oriente? ¿Es un problema con el al, al poderoso oriente. O, oye, esto tiene que grabarse. ¿Lo han grabado? Grabado, ¿no? Grabado está. Sí. Tengo una cosita para el final del segmento. Ah, pero vamos ir, vamos. ya no más? ¿Sí? ¿Teníamos sí. algo más por ahí? No, si sí. Dime quiere. una cosa, a ver. Dígame, ahora, a ver. La, la, verdad, la verdad, la verdad. ¿Tienes algo que ver todo este tema Chuki y todo eso? Porque creo que tu periodista está poseído. No, no pero... Vine acá en las mañanas y nos viene con unas historias de Chuki no sé qué. Lo que no, pasa es que, que ver, los ¿no? del Bolívar andan con sus muñecos. Si mi padre me hubiera visto a mí con muñeco o a usted, me hubiera dicho, a ver, beníjito ¿qué ha pasado? A ver, ¿cómo con muñeco? ¿Es, los muñecos es para que juegue tu hermana. No, pero Chucky es otra cosa. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Es un muñeco, es un bonito, es un muñeco. O sea, si a usted lo hubieran visto con un muñeco por la calle, y ¿el gringo no estará pasando algún momento de complicado en ¿No su vida espiritual, por decirle algo? Eh, ¿atribuyes a Chucky el campeonato de Bolívar? Pero bueno, no, eh, no o sea, digo, no estoy preguntando, estoy preguntando. Por favor. entonces yo también me voy a buscar una mascota, ¿no? ¿Y por qué no aprobaremos? <risa> por ahí sale. Es verdad. <risa> Nadie ha dicho que no después de haberlo aprobado. ¿No es cierto? <risa> Muy bien, pastel eh, Bueno, mira, ayer, ayer descargaste toda tu, tu, tu, tu artillería, ¿no es cierto? Aquí la gente ¿Cómo? te ama por el no, tema de fútbol claro. paseño. Alguna gente, alguna gente descargó así toda su furia sobre ti por algunas cosas que dijiste. Levantaste algunos nombres y te cuento que eh, mi teléfono ayer recibió de una de esas varias personas a la que tú le diste ¿Ya? el palo. Me mandaron unas fotos. ¿Fotos? ¿no? Y si tú me autorizas, empezaríamos a pasar una hoy, por ejemplo, para, para ver si... Si, si, si vemos en qué anda. No, no, no es eh, otra cosa. Pero bien. es el muñeco de pastín, A ver, pásamelo. Es el muñeco no, no, no, de pastín. lo que pasa es que en su es momento eso? nosotros sí. hicimos eso. A ver. Pero después que se puso complicado. A ver, dale. Eh, después se puso, muchas gracias, se puso complicado. Nosotros teníamos esto y, y lo hacíamos en, qué sé yo, hacíamos un guión ya. y nos reíamos entonces el cocodrilo, qué sé yo, hablaba. O sea, decía las cosas que tú no podías decir. Más, más o menos. menos. Pero después no es que se inventaron las, ¿no? ¿Qué? No, que sí, no que se sí. puede decir muchas cosas, pues. Ah, bien, bien. No sé, Está bien. Ya no. Claro. Lo, Entonces lo yo podía cesaste. hablar, ¿cómo estás, gringo? Así es la cosa. Pero no, no. Está muy bien. Algún rato, y ese te, teníamos un amigo que venía así a la voz. Ah. Además imitaba todas las voces qué de los lindo, presidentes. En ese momento estaba de moda, ¿te acordás del venezolano que después falleció? Ah, el de las mil voces, sí. ¿Cómo se llamaba? No, no, el venezolano ¿verdad? que se murió, no, el presidente. No, el ah, presidente. Hugo Chávez. Hugo Chávez. Él ese era un fenómeno. ¡uh!, oh, bárbaro! Mira. Alevo, mira, lo hacía bárbaro, ¿no? Mausaner. Mausaner. Mausaner. ¿quién le invitaba? Mausan. Sí, teníamos uno, un chico interesante. ¿Qué? Un talento total. Un talento, Mira, eh, ¿no? Me has gambeteado con el cocodrilo y no me has dicho nada de la foto. No, pero ¿qué foto? De repente ¿cuál cualquier foto, ¿no? Por eso, pero me sí. mandaron a mí la foto, una de esas personas a las que les pegaste y me dieron gringo a ver si usted tiene lo que a hay ver, que tener pero, para cuál es el problema a esta edad que que me diga qué me van a decir no sé. Marijón, a ver, cuál es el problema ya. ¿Eh? después, después ladrón más? no soy ya. después todo lo otro sirve sí claro no claro. se va a molestar pero no se va a enojar qué me voy a molestar no, por por, en todo favor. caso no se enojaría conmigo sino con la persona que mandó pero, a ver yo también tengo un par de fotos suyas ¿Sí? cuando ¿Sí? quiera ningún problema ya, vamos sí. una a una yo tengo eh, no es que no las he traído yo no sabía con lo que me iba a salir usted no, yo no he salido con nada, es la gente que. Ah, ha, Entonces la gente responde. me va a mandar a mí también. No, no. Porque usted tiene muchas, ¿no? Pero por favor, entonces, métale, va. ¿Cuándo fue esto? No, eso es un ¿Cuándo fue montaje, esto? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo pasó Para esto? Para pensar, mira, no tengo, no tengo los tatuajes. No importa, <ríe> no importa. ¿Cuándo fue Juan antes no, de los tatuajes? No, ya no. lo reveló. ¿Fue sí. Antes de los tatuajes. Oye, ¿qué onda, Juan? No, ¿Qué no, onda? Cualquier cosa menos ponerme esa camiseta. <risa> Usted sabe que a eso no los paso, ¿no? ¿Y, y por qué te la pusiste? Sí, ¿Cuál era la idea? ¿Y qué andabas? qué andabas? No. Andá me pasó raro. Y mira, con la cara ahí todavía no... Una cara ¿no? de tarado, ¿no? Qué ¿eh? maravilla. Bueno, sí. Cualquier qué? cosa menos volvinista. Te voy a decir una cosa. Cualquier cosa. Hasta hincha de un guarredis hoy. Porque cuando trabajaba en el diario, ¿se acuerdan cuando estaban los carrascos? Pero. pero Así había que ponerse. Claro, todos son guarredistas. Claro. Por la fuerza. Qué equipazo ese, ¿te acordás? Claro, tremendo. Torma Balmaceda. Por favor. Almazone, el, acuer... ah, eh, el tanque, ¿te acuerdas? Sí, por favor. ¿Cómo no me voy a acordar? <ríe> bueno, pero en otros tiempos. Eh, usted no viene mañana, ¿verdad? Los viernes no, trabajo, no trabaja. No eh, trabaja. Mi su... religión me lo prohíbe. No, está bien, es una gran sí. ¿Y el lunes? El lunes sí. El lunes sí. El domingo Perfecto. también trabajo. El lunes yo. le traigo otra, otra fotito. Pero no hay problema. Yo, te, yo le voy a traer dos suyas. No hay problema. Do, pero son fotos de verdad, no fotomontaje. ¿Y quién dijo que es fotomontaje? Estos son fotomontaje, ¿Sí? por no, favor. Juan. Primero que yo no tengo ese cuerpo. El mío es mejor. <risa> <risa> Las cosas que dices para negar un extremo. Si tenemos la polla, ¿no? Ah, sí, Ahora, vamos. Jorgito nos cargó la polla, ¿sí? Eh. Tenemos una polla. La nos queremos... han cargado por eso Queríamos... de la polla. ¿no? Queríamos hacerla ¿Sí? el viernes, pero claro, como no había a el Ahí mira, ahí tenemos la polla. ¿Sí? Vamos a empezar. Pero atención, les, les digo: esto es una responsabilidad colectiva. ¿sí? Aquí con Diego, con Milton, con los ya. compañeros que hacemos la primera edición, vamos a tener un voto. Vamos a decir ya. cómo va la cosa. Y el ya. deportivo, con Está Juan bien. Pastén y su equipo, ¿no es cierto? Periodistas, sí, no compañeros, etc. No aquí no hay nadie. O sea, yo voto por todos. Usted vota por todos, pero asume la responsabilidad sí, señor. el grupo. ¿Sí? El grupo asume la responsabilidad, no nosotros. <risa> Hay que tirarse a la piscina, O sea, o sea cuando ¿No? falle esto, va a ser culpa No es de... problema nuestro. No, por no, supuesto, no, no. nosotros nunca fallamos. Bueno, vamos a empezar. Ya. Atención, esta es la fecha 4 Wilsterman Guavirá. Y gana Wilterman, local. Wilsterman dice. Columna eh, izquierda. Eh, local. Entonces, ¿Nosotros? No, eco, ahí. Local. Bien. Vamos. Real Tomayá por Real Santa Cruz. Los dos son malos. <risa> Empate. ¿Empate? Sí. ¿Nosotros? No saben nada. Esto no tiene idea de fútbol, ¿no? Santa Cruz. El Real Santa, Cruz. ¿El Real Santa Cruz. Visitante. Los Leones Blancos del Pajonal, Mira, juegan Dale. en Tarija con esa cancha que es un desastre, según tu amigo Sago, Dale. y van a, van a ganar. Dale. Royal Party Nacional Potosí. Debe ganar Royal Party. A pesar de que Nacional viene jugando bien, pero Nacional Local. tiene un problema, no tiene arquero. Local. Local, Nosotros, gana local, columna de la izquierda Local, empataremos pues con pastén, una Por lo menos agarremos Independiente, petrolero, Bolívar Independiente <risa> Ah, miércoles, lo es es mi Porque corazón. si yo le pongo independiente decís, ah, no nos querés, no ves que ellos los bolivaristas Bolívar. Dicen que yo no los quiero, ya. que yo los odio ya, Y así? para odiar tengo que haberlos querido alguna vez Y nunca los quise ¿no? Exactamente, ¿cómo sabes de eso? Eh, independiente Independiente <risa> <risa> no Coherencia ante todo o sea, vos quieres que no te odien y, y, y haces que te odien. ¿Cómo no, es No, no, pero es que okay. la verdad ante todo, hermano. Ya, locales. Ya, bien. hermano. ¿Nosotros? nosotros, Visitante. Visitante, Bolívar. Bien, vamos a la siguiente El página. Visitante no es no vale. Vamos, vamos a la siguiente. Ya, a ver. El Deportivo. Le han puesto unas flechitas y al mío no le sí. ponen nada. Es que es no que... hemos dicho, ¿no? Nosotros, Birster, Guavirá, local. Ya. Real Tomayapo, Real Santa Cruz, visita. Eh, eh, visita, sí. Royal Party, local e independiente, nosotros visita. Visita. Dale. Vuelca a la siguiente página. Están condicionados ustedes, ¿no? Dale. Dale, mira, están ahí No hay a dónde la, poner, la no están más perdidos. Lindo, esto no, Estos son, esto son más no lerdo bien. que el saquero central de Bolívar, sí, estos. Sí, es que están pensando, pues, son parte del equipo, hermano. No quieren meter la pata. ¿Sí? sí. Ahí, ahí está. No hay a dónde poner. Este esto es este, una ciencia, hermano. Este paquete lo elaboró la NASA. Con esto llegan a Marte la próxima semana. Yo siempre he dicho, allá hay, hay unos cráneos, ¿sabes, ¿sabes qué, sí. no lo Mirá, los agarra. Lo dejan sin pega. Estos a, cerebros los van ¿no? a, ¿sabes qué? Los van a investigar porque están cero. Siguiente. Nunca lo han usado. Están <ríe> flamantes. Están flamantes. <risa> vamos. Siguiente, vamos. Siguiente, siguiente cuadrito. Otro, eh, la segunda parte la de la fecha 4, ¿sí? A ver, por favor. Ahí vamos, enseguidita llega. Mientras tanto vamos... Eh, tengo unas fotitos tuyas, así como ah, ¿no? no las que, yo como las que no. mostré yo no ayer, no ¿te acuerdas de la política? ¿Cuál? De la política no. esa y del no. deporte. No, de eso me he olvidado. Después ah, vamos a no, eso a estuvo, buena, sí, estuvo eso bueno, estuvo, pegó fuerte. Eh, el pegó campeonato, fuerte. campeonato de Leo ya está confirmado, te aviso. Sí, vamos a hablar el, el lunes, sí. en detalle. ¿Palmaflor, Aurora? ¿Y gana Palmaflor? Palmaflor, local. ¿Señores? Local. ¿Local? Sí. Bueno, y no me Ya están copiando. U de Sucre, Tigre. Por supuesto, y Estronquejo. Por supuesto, dijiste. Claro. Visita. U de Sucre. Visita. Visita. Visita. Pero qué tipos. Always U de Vinto. Es más fácil la tabla del 1. Gana su equipo. Local. <risa> ya, local. Estamos de acuerdo. <risa> Blooming. Aquí, aquí, aquí quiero verte. Aquí quiero verte. El de la camiseta. Dale, eh, a ver. ¿Qué gana... camiseta va a pesar? Oriente la que... Petrolero gana. ¿Perdón? Oriente gana. Visita. Sí, sí, para efectos de recaudación, porque los dos cuadros sí, claro, son del mismo sitio. Está, está claro, ¿no? Está, ¿no? son del mismo sitio y generalmente tienen los mismos hinchas, como hemos podido ver. Los <ríe> ¿Qué decimos bueno, nosotros? No, de la contra, ¿usted de dice Blooming? No, no, es que no me van a dar pa la contra. ¿Te pa parece? ¿Sabes qué? Para Candidatos diferente. de oposición que pa se oponen por oponer, pero sin ya. los argumentos necesarios para plantear una ya. opción. Ya, ok, ahora, quedamos en lo siguiente. Ya, dígame. Esto se graba como con las flechitas que las ah, van a completar un, un día de estos. <risa> y el lunes, el lunes nos reunimos aquí ¿Ya? y seguimos leyéndonos la suerte. Ya, si pierdo no vengo. <risa> <risa> Tú me algún no, problema. no? Si pierdes te pones la polera de Blooming de nuevo. No, no, eso es feo. Yo no la nunca me da, de tengo, de Yo tengo generalmente un problema de alergia y si me la pongo eso se va Se va ah, a exacerbar. ¿Ah? Bueno. No. ¿Ah? No encuentra abuelo al estilo de Santa Cruz. Ah, último momento no ah, encontré abuelo. Es una buena excusa. Cuando no quieres venir a la paz, no había <coughs> abuelos, dice. No, pero yo te puedo decir no me avisaron. Así como el día del programa que tú te dijo que yo tenía que venir, ¿no eh? Y verdad. no me avisaron, ¿no eh? es? Que, es que ese día era complicado. Es lo mismo que pasó no, con el muñeco día... ese que no vino. No le avisaron. ¿viste? Es verdad, sí, es verdad. ¿Ah? A veces se olvida. Sí. Bueno Juan, que tengas un lindo fin de semana. Un placer, hermano. Igual, que le vaya y, muy bien. Y na, te queda bien el celeste, por cierto, ¿sí? Dale, nos estamos yendo... ¿Dónde nos vamos? Ahí está Andrea, vamos al Centro Paseño, por favor, tenemos información...